Acá estoy yo antes, no había prendido mi cámara Para cuidar a la audiencia, pero bueno eh, Para que me vean un rato la cara eh, Esto es lo que hay eh, Pero bueno, agradecerles enormemente a las personas queridísimas Que intervinieron en el momento anterior eh, Ahora entramos, por suerte, con bastante margen de tiempo En, la nueva, en el segundo momento de este conversatorio que busca ser un momento de diálogo, pensando en, en, en que en este momento estamos, como decíamos al principio, queriendo sentar las bases de eh, un primer borrador, un primer documento de, de fundamentos de para qué pensar la comunicación y el chalas, y en un futuro, ojalá futuras reuniones presenciales eh, nos permitan avanzar en, en, en pautas más concretas. Eh, entonces la idea ahora es abrir el debate, la charla, la pregunta a quienes han participado, pero lo vamos a hacer de forma, a través del chat, por favor, eh, quien quiera eh, solicitar la palabra, va a haber unas compañ nuestras compañeras de Sole, Caro y Ana Laura, estarán atentas al a, a orden de esa pues, solicitud de palabra o también quienes quieran enviar sus comentarios o... Preguntas a través del chat Lo pueden hacer eh, Las leemos en voz alta eh, La idea es La idea es eh, Eso, intercambiar opiniones eh, Empezar a construir Imaginamos que estamos empezando a construir un, un documento base Con reflexiones sobre Sobre este tema Que tanto nos tiene aquí reunidos eh, no sé quién quiere comenzar. Si nadie empieza, puedo arrancar yo los temas por una. María, por lo pronto, sí. buen día. Eh, soy Soledad Ficarelli. Eh, Cintia había pedido la palabra en su momento. Así que, salvo que se quiera hacer alguna síntesis o algo más, eh, le podríamos dar la palabra a Cintia. Dale. Cintia, escuchamos. Cintia, sí. Perdón, aprovecho a hacer una intervención eh, para organizarnos, como tampoco es tanto el tiempo y seguramente son muchas las voces, eh, las intervenciones van a tener eh, un máximo de dos minutos, ¿sí? Bueno, mientras Cintia eh, soluciona su problema técnico... Eh, Leo, Javier Sancho de la coalición Chagas, hola Javier, eh, pregunta cómo involucrar a los medios para que se apropien de una comunicación más efectiva sobre la enfermedad de Chagas en la sociedad en general. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenísimo. No, eh, le decía que la verdad que sí, es un problema eh, a veces trabajar eh, con periodistas puntuales, eh, yo lo que aconsejo es que en el caso acá en Argentina, y seguramente que en otros países hay grupos eh, de periodistas científicos o de divulgadores de ciencia que se nuclean. Eh, acá en Argentina, los invito a todos a que sigan en redes sociales, especie es periodismo científico, eh, donde hay un montón de periodistas de distintos medios eh, que trabajan de forma rigurosa en contacto con eh, proyectos de interés nacional e internacional. Eh, esto se replica en un montón de otros países y al ser grupos y no personas puntuales, o sea, somos grupos de distintos medios, de distintas universidades y organizaciones, el control y el chequeo de la información eh, es mucho más profundo. Eh, quizás al poder acceder a estos grupos, eh, la, la, la información se maneje de forma más rigurosa. Eh, la tarea del divulgador es muy compleja y está muy desvalorizada eh, hoy en día, porque es esto que mencionaba Javier recién, eh, pasar del paper a la divulgación y a un lenguaje ameno sin perder la rigurosidad. Muchas gracias. Eh, Antonia Lavenia había pedido la palabra después de algunos de los que están antes, pero debe retirarse, si les parece, y todavía ella está disponible, que haga su intervención. Si no, sigue Andrea Mastrangelo. Sí, hola, ¿cómo les va? Una alegría estar comunicados nuevamente y felicitaciones por esta comunicación. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Antonia. Ah, bien. Bueno, ahí le puse en el chat, bienvenida Cintia, una alegría volver a verte. Este, Simplemente para, bueno, ya todos, creo que la mayoría me conocen, soy del programa provincial de Chagas de Tucumán, eh, simplemente este, manifestarles que estoy muy emocionada y muy alegre de esta nueva comunicación de los luchadores de Chaga o los pinchuqueros o los este, compañeros de lucha. Eh, tengo mucha fe que vamos a salir adelante tanto de esta pandemia como de lo que venimos trabajando para el control de esta enfermedad. Eh, es muy importante que la Organización Mundial haya dispuesto este día que ya lo veníamos conmemorando y que lo haya puesto ya este, de forma oficial. Eh, nosotros en Tucumán seguimos en la lucha para lograr recertificar este es el trabajo, es duro, pero estamos muy seguros que junto al programa nacional vamos a poder lograrlo. Así que bueno, nuevamente felicitaciones y saludos a todos y por cuestiones de agenda debo retirarme. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Andrea no está. Exacto. Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, eh, bueno yo soy investigadora de, del CONICET en el y mi preocupación, eh, siento que hacemos como un trabajo muy fuerte, eh, sobre todo la reunión se enfocó a la comunicación a ¿no? la comunidad, no la divulgación científica. Y encuentro que también hay otra dimensión de la comunicación. Yo soy parte del Comité de Ética del Instituto Fatal Achabén y el CENDIER, y hay una dimensión de la comunicación que es lo que gira en torno al, al nomenclador, a las palabras claves que utilizamos para referirnos a la enfermedad. Ya eh, María Danesi En algún momento y también Constanza Que son del instituto Estuvieron aportando en el chat la idea de eh, Por ejemplo en, en la situación De que las personas, no todas las personas Con chagas son enfermos O son chagásicos O la, la cuestión del mal ¿no? Del mal de chagas Y que muchas veces en las palabras claves De los buscadores, en los tesauros En la indexación de las revistas científicas Esas palabras se perpetúan En el tiempo y dificultan también la, la, la comprensión social, tanto de los políticos como de los grupos, eh, que eh, el, lo que contaba Ruth Oño, ¿no? Esa experiencia de que cuando eh, un, una persona infectada, una persona concha, se acerca a la información científica, en, se encuentra con ese esas, esas dificultades y esos filtros que es una responsabilidad nuestra porque nosotros seguimos recibiendo en el Comité de Ética eh, textos que tienen en el proyecto de investigación refieren al mal de Chagas o por ejemplo nos cuesta que acepten consensos que aparecen en los libros más nuevos como hablar de Chagas con natal y no hablar de Chagas con gélito. Eh, entonces me parece que esta iniciativa que contaba Andrea Varia alrededor de un glosario y una discusión de las terminologías y el alcance que tienen las terminologías por lo que significan las palabras, es también algo en lo que tenemos que poner las barbas en remojo, digamos, con lo que tenemos que hacer introspección. Ah, ah bien. Yo, bre, eh, breve aclaración, eh, el tema del, del glosario que hacía referencia Andrea Varia, eh, desde hoy está ya disponible eh, en la web de Luis Chagas, y la invitación es a que sea una, una herramienta viva y dialógica donde quien tenga ganas de aportar, pueda aportar eh, en esto de cuestionarnos los términos y las prácticas. Eh, así sí, que bienvenidos, bien. serán todos los aportes porque son varias somos varios grupos, las instituciones que venimos cuestionando. Y veo que en el chat también hay varias intervenciones referidas a las palabras que, que usamos. Y es un, una, una cruzada que, que es importante, que eh, seguro entienden varias de, la, de las colegas de comunicación, esto de, de, de plantarnos frente al, al discurso biomédico hegemónico y, decir, y convencer a la gente que vale la pena y que es necesario y urgente detenerse, cuestionar las prácticas, volver a repensar las palabras que que usamos porque no es, la, la respuesta que solemos recibir es bueno, pero ya está, estamos acostumbrados, hace años que se dice así, no pasa nada. Sí, Alice tiene un sistema de gestión del conocimiento que también nos puede ayudar en el sentido de, de actualizar el tesoro de LILAX, porque todavía creo que en una de las búsquedas que hice en la Biblioteca Virtual de Salud, aparecía la denominación de mal Y esas cuestiones, como son cambios de época, habría que trabajarlas porque cuando uno son los buscadores, ¿no? son los que levantan resúmenes en las redes. Entonces es, es como muy visible porque hace la construcción contrahegemónica del, de la investigación y de la problemática. Y nosotros veíamos, por ejemplo, que es muy diferente, como contaba Pamela, pero que no se escuchó, el tema de pensar si uno busca síndromes congénitos son todas enfermedades irreversibles y todas son patologías y discapacitantes. En cambio, si uno busca con natal, existe, la, o sea, ya empezamos a abrir la sensibilización de las madres en tratamiento. Eh, yo voy a hacer, perdón, una, gracias Andrea, una intervención, viendo algunas preguntas que están surgiendo en el chat, eh, voy a, vamos a pedir disculpas, pero aquellas que se corran un poco del eje de discusión de este conversatorio, que es la comunicación, veo que hay colegas que están preguntando eh, sobre las provincias donde hay Chagas, sobre cómo funciona la atención en Argentina… Eh, las vamos a vamos a ver cómo operativizamos su intercambio después, vía mail o vía alguna otra vía, pero no nos vamos a ir, mil disculpas, para ese lado en este momento en el que la comunicación y la reflexión en torno a la comunicación nos convoca. Espero que se entienda. ¿Quién sigue, chicas? La próxima en hablar es Adelina Riarte y luego va a ser Diego Martínez. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bueno, hola a todos, en principio soy Adelina Riarte, como dijo Caro, de la Sociedad Argentina de Protozoología y también del Instituto Fatal Achavén, donde siempre estará mi corazón. Felicitaciones realmente por, a todo el grupo por esta iniciativa de hacer esta visualización y audición para todos. Creo que eh, información y comunicación es una cosa relativamente reciente dentro del Ministerio de Salud, pero que ya tiene, creo que más de 5 o 6 años. Así que felicitaciones realmente por esta iniciativa que ha puesto en conexión a tanta gente que trabajamos cerca de Chagas. Eh, fundamentalmente ese escenario, a partir de este tipo de trabajo, ha cambiado y creo que se debe seguir cambiando porque los pasos que siempre se desarrollan son siempre hacia adelante, aunque a veces sean cortos o pequeños. Así que adelante con eso. Quiero, quiero simplemente agrade, eh, aportar nuestro apoyo desde la sociedad y eh, felicitar también a que eh, el Ministerio de Salud ha adquirido el rol, hago mis palabras juntos a las de Cintia, el rol, que siempre ha tenido históricamente el, con el Programa Nacional de Chagas. Así que también mis felicitaciones por, por eso. Una palabra nada más que tiene que ver un poco más con los tratamientos. Yo soy médica y quisiera decirles que hoy en las investigaciones que se hacen, tanto desde el punto de vista experimental como clínico, se están investigando muchísimas más drogas y esperemos que en poco tiempo tengamos más de dos drogas que son el Nifurtimox y el Vesnidazol para todos los pacientes y que podamos brindar mejores respuestas. Esto no, no es este comentario no es en desmedro de la información y comunicación, que tiene un rol importante en todo lo que significa la integración de los pacientes infectados o enfermos con chagas. Así que mis felicitaciones desde mi posición personal. Un abrazo para todos en este día tan importante. Muchas gracias, Adén. Eh, Diego Martínez. Eh, Liliana Salva era la siguiente en la lista. Liliana, ¿estás ahí? Eh, hola. Eh, bueno, lo escribí en el chat cuál era mi inquietud, mi sugerencia eh, respecto al, al mensaje que brindamos eh, como información eh, de Chagas, es decir… ¿Qué comunicamos? Eh, eh, me refiero a esto, eh, hay que actualizar el tipo de, de mensaje porque, bueno, ustedes saben, eh, bueno, nosotros somos de San Juan y en San Juan eh, estamos padeciendo el eh, chagas urbano, pero chagas urbano no desde el congénito, sino tenemos la vinchuca instalada en las casas, eh, en las casas eh, de, de no casas ranchos ni zonas rurales, sino en... en zonas urbanas y, y viviendas de alto, eh, a ver, eh, no precarias, ¿no? Al contrario, eh, hasta en barrios eh, superpaquetes eh, tenemos la presencia de la vinchuca. Eh, por lo tanto, creo que hay que actualizar el mensaje que damos. Eh, a mí me da siempre un poquito de escozor eh, eh, repartir los los volantes que, que tenemos todavía de años anteriores, donde eh, se muestra la cara eh, de un niño en zona urbana y en, perdón, en zona de zona rural y, y, y pobres, ¿no? Siempre relacionado el Chagas con la gente pobre y zonas rurales. Creo que ese mensaje hay que revisarlo. Eh, yo quiero aportar y, y eh, que como sugerencia que eh, incluyamos a. Todas eh, estas realidades que hoy nos convocan, tal vez años atrás no, pero hoy nos convocan. Así que bueno, era nada más que eso, eh, como tirar como sugerencia, eh, revisar no solamente las palabras que usamos, sino también el tipo de mensaje. Eh, bien, eso nada más. Muchas gracias Liliana, totalmente de acuerdo. Y eh, María Alfonsina Lizarraga, eh, ¿estás pudiendo sumar tu voz? Bueno, perfecto. Bueno, ya lo había comentado vía chat. Eh, lo que me preocupó fue eh, al principio que relató Magali, si no me equivoco, que habló de los medios de comunicación. Es importante porque, bueno, este, es una charla que, con respecto a, este, a comunicar, ¿no? Y me impactó ese cambio que se introdujo al final, cuando le enviaron la nota, este, y en un medio de comunicación masiva. Me quedé pensando en eso y... Y después en lo de en lo de Ruth, este su encuentro con Chagas que me, también me impactó porque fue, si no más recuerdo, si no escuché mal, a través de una transfusión que se infectó y luego se vio afectada por la enfermedad. Bueno, este, y con respecto a lo que decía había Chat, lo de la ley, ¿no? que se controle ya tanto como dice, ¿no? en hospitales públicos o privados hay que hacer un control también cuando en las mujeres embarazadas, cuando, o sea, antes y, y cuando, o sea, el tema del tratamiento, la prevención, el control es importante porque es una enfermedad que no existe todavía vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, prevenir y controlar. O sea, te, tenemos recursos, está la ley y hay que aplicarla. Eso es importante. Y, e informar, informar a la, a la población debidamente, y trabajar con los medios de comunicación. Yo en, en Córdoba, en, en la parte de animales venenosos, en el zoológico, en el doctor Reati, en, el, en otro tema, no de vinchucas, pero eh, titius trivitatum, en el, la el, el, el CRAM, ellos tienen como una comitiva de, de divulgación científica que escriben todo y antes de enviarlos a los medios de comunicación de, de Córdoba masivo de difusión, le, eh, es como que firman estrictamente que van a eh, esa nota se va a colocar así, tal cual la envían, no hay ninguna modificación. Y si hay una modificación tienen que notificarla, no se puede publicar algo este, que les parezca a ellos agregar o quitar eso es importante, trabajar con los medios de comunicación masiva, más en una, estamos hablando de la enfermedad de Chagas, ¿no? Este, importantísimo para mí ese punto, ¿no? ¿eh? La siguiente eh, persona que solicitó la palabra sería Car Carolina beseiro Y a continuación, Luis Eduardo Manota. Sí, hola a todos, ¿se escuchan? Perfecto. Bien, eh, bueno, eh, yo me presento, eh, soy geógrafa dedicada a la geografía de la salud, acá vivo en la provincia de Mendoza, y eh, bueno, un poco lo que quería comentar es lo que dijo Liliana Salva de San Juan, que tenemos también la problemática de eh, la domiciliación del vector, y justamente estaba pensando en lo que ella dijo, que siempre el Chagas, eh, digamos, la la publicidad que se hace acerca de este problema de salud tiene que ver con los, los espacios rurales, la población que vive en casas ranchos, y acá también lo tenemos eh, totalmente instalada, la vinchuca, en ámbitos urbanos, incluso de alto nivel adquisitivo. Lo que tal vez habría que, como una sugerencia, reforzar en la comunicación, es que eh, no es eh, la vinchuca que nos invade, sino que nosotros estamos invadiendo los nichos ecológicos de una especie y por eso terminamos conviviendo después con ese vector. Eh, tiene que ver ¿no? con esta idea de, de ser digamos, un problema de salud invisibilizado y eh, esa idea ¿no? de que tenemos una situación pasiva y, y la vinchuca nos invade. No, es a la inversa y bueno el problema ya lo tenemos instalado en zonas urbanas. Así que bueno, eh, era ese el comentario que quería hacer y bueno, otras cosas que ya fueron eh, comentando otros participantes. Eh, es solo eso y bueno, los felicito por esta iniciativa que la verdad es excelente. Muchas gracias. Muchas gracias Carolina. Eh, esperamos la intervención ahora entonces de Luis Eduardo Manotas y la siguiente va a ser María. Eh, perdón, Luis Eduardo, si estás tratando de comunicarte, no te estamos escuchando. Propongo que arranque María y que luego siga Luis Eduardo si puede comunicarse. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la iniciativa y la posibilidad de estar todos comunicados. Eh, mi nombre es María Danesi, soy bioquímica y trabajo en el Sondía, en investigación más eh, epidemiológica y bueno también de diagnóstico y por proyectos he estado trabajando también con el equipo de, de fatal HB en la parte del diagnóstico y justamente mi mensaje eh, venía refiriendo a esto, a todas las situaciones que vivimos que hemos estado en, en, en la parte del diagnóstico cercanas a sobre todo a las madres que van a hacer el diagnóstico de que está con en sus hijos y de gente que recién se está enterando que tiene chagas hay que trabajar muy fuerte y es lo, justamente lo que mencionaba eh, Pamela, el trabajo tan importante que tenemos que hacer internamente nosotros quienes trabajamos con chagas y con los equipos de salud. Es fundamental que empezamos a trabajar más con, justamente con los médicos, con los otros con, también con el equipo de laboratorio, para poder dar un mensaje más claro a las personas que están, digamos, con la fecha de Chaga, que con tal confirmado, porque hay muchos mensajes eh, dispares y que generan mucha confusión. Nosotros, cuando estamos en el diagnóstico del seguimiento de los bebés, escuchamos muchas veces de que médicos hablan de que un parasitológico negativo se alzarta, o de gente que sigue pensando que el no se cura. Entonces creo que hay muchos mensajes que corregir internamente y que eh, quienes por ahí vamos haciendo ya el proyecto de, de reflexión somos responsables también de transmitir eso al a resto de colegas que estamos en el equipo de salud. Entonces eh, mi mensaje era sobre todo para la necesidad de reforzar la, la capacitación y el trabajo con los institutos de salud para que nosotros podamos dar un mensaje más claro a, a la población en general, pero es importante que nosotros como equipo de Salud también... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, María. Eh, Sole, ¿vos ibas a leer el mensaje que dejó Diego que había pedido la palabra y que no tiene audio? Mm. Bárbaro. Sí, voy a leer el mensaje de Diego, ya que lamentablemente no, no se pudo contactar de nuevo por audio y video. Él decía que, dice, solo quiero contarles la experiencia de la CONAGEI, Comisión del Ministerio de Salud, que integra las áreas de salud perinatal, VIH, ETS, Epidemiología, Salud Sexual e Intenta, Abordar la Prevención de VIH, sífilis, Hepatitis B y con Natal de manera conjunta. Dice, nos focalizamos en la estrategia ETMI Plus, que aborda las instancias previas al embarazo, el embarazo y la salud materna y del niño de manera integral desde esas áreas con ejes en DDH y comunicación. Eh, los invitamos a pensar en la comunicación conjunta de los eventos de transmisión materno-infantil y en integrar espacios de gestión integrada en las provincias similares que funcionan en Asia. Esta fue la intervención de Diego. Gracias, Sola. Eh, seguía Luis Eduardo Manotas. Si es que logra conectar el audio, si no, Luis Eduardo, te invitamos a que escribas tu comentario en el chat y eh, le correspondería seguir a Sergio Meli. Eh, aló, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, hablo en primer lugar, pues, saludar y felicitar a los organizadores. Eh, inicialmente, mi nombre es Luis Eduardo Manotas, soy de profesión médica y trabajo en Colombia, específicamente en el programa de promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas. Una de nuestras estrategias fundamentales en este programa es la estrategia del IES, que muy bien conocen todos ustedes. Pero lamentablemente nos hemos encontrado con una de las barreras más grandes y es el idioma. Eh, nosotros tenemos acá en nuestro territorio aproximadamente 17 etnias con 17, eh, 17 eh, lenguajes totalmente distintos. Eh, de todos modos, el inconveniente que tenemos es que no hemos podido articular la terminología con los que ellos identifican el ciclo de transmisión de la enfermedad de Chaga y la terminología científica. De ahí la importancia de este tipo de espacio, que nos permitan construir unas, unos delineamientos, unas políticas nacionales para poder adoptar un glosario y la estrategia de ley y ese se constituya en, en la pieza clave para intervenir las distintas etapas del ciclo de transmisión de esta patología. Básicamente esa es mi, mi construcción en, en el entendido de que esta estrategia sí nos permite controlar el ciclo de transmisión, pero lo que hemos detectado es que la estrategia es mucho más eh, efectiva en los que manejamos el, el, el español, pero los que manejan las, las señas propias no podemos, no hemos tenido ese impacto que hemos, que hemos querido. De ahí la importancia, y volver a felicitar a todos ustedes, de que la comunicación y la información se constituyan en, si bien es cierto, eh, no en diferentes modalidades, una sola, pero ajustada a la realidad del escenario del ciclo de transmisión de cada uno de los países o regiones donde esté presente esta enfermedad. Básicamente es, es la contribución que quería transmitirle a todos ustedes. Muchas gracias, Luis Eduardo. Eh, el siguiente en la lista sería Sergio Meli y después José Gasparini. Listo, gracias. Bueno, antes que nada, agradecer que nos hayan permitido participar desde acá de San Juan eh, en esta convocatoria. Muy, muy interesante, hablando de comunicación, miren la forma en que hemos podido lograr resolver un problema comunicacional de esta coyuntura sanitaria mundial que estamos teniendo, ¿no? Eh, y cómo nos estamos entendiendo de una manera eh, muy particular eh, y cómo estamos poniendo situaciones relacionadas con esta enfermedad eh, en común, digamos, como pasa siempre que nos reunimos el grupo de gente que trabaja en la problemática del Chagas. Quiero aclarar algo, eh, y es mi, mi modo muy particular de ver este tema, que no, no sería muy conveniente seguir hablando del Chagas como una enfermedad. Porque lo seguimos viendo desde el punto de vista de la dolencia. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva y cambiar, dar vuelta a la situación y hablar de la situación de salud que significa el Chagas. Porque aparte de eso, implica toda una situación social detrás de la problemática, y que eh, significa en muchos aspectos la naturalización del problema, por, por lo menos por parte de la sociedad que no pertenece al ámbito sanitario. Pero hay otro problema que tiene es esta, esta cuestión, esta situación. Y es que en la enfermedad propiamente dicha hay muchas preguntas que todavía no se han podido responder, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista molecular, del, bueno, en fin, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Y esas preguntas que no se han podido resolver repercute negativamente en el ámbito de, de, de académico dentro del sistema sanitario y también incluso en el ámbito académico dentro del sistema social. A ver si aclaro un poco más esta cuestión. Ustedes piensen que todavía a esta altura del partido, después de más de 100 años de ver enfermos, de ver muertos por esta patología, nos encontramos con médicos bioquímicos, eh, gente llegada al sistema sanitario que sigue preguntando si esta es una enfermedad existente realmente y si todavía hay chagas dando vuelta. Fíjense lo que nos pasa a nosotros acá en San Juan. Hemos tenido casos agudos vectoriales en los últimos tres o cuatro años en zonas urbanas y en zonas rurales. Eso significa que nuestras vinchucas siguen teniendo parásitos y siguen transmitiendo la enfermedad a la gente, y lo hemos visto en niños incluso. Acá hay un desafío mucho más eh, importante que simplemente comunicar y es enseñar y es guiar en, esta, en este eh, tema a todos los que vienen detrás nuestro e incluso a nuestros contemporáneos. ¿Está bien? Porque hay un serio problema también que tiene esta patología, es que nunca se asocia a una causa de muerte eh, directa, inmediata. Y como vivimos en una época en donde la inmediatez y la prisa es nuestro signo, nuestra forma de ver todo, absolutamente, incluso la enfermedad, eh, de golpe se desdibuja el mensaje eh, de que sí, esta es una patología que causa la muerte, y no causa pocas muertes en el mundo hoy en día. Por eso yo lo dejo como una iniciativa simplemente, de ver cómo cambiamos también este mensaje hacia el interior del sistema sanitario y hacia el interior de la formación académica. No solo desde el punto de vista de médico, desde el punto de vista biológico, sino también social. Eh, ¿Cómo vamos a, a, a hacer para saltar esa barrera e instruir y enseñar a los futuros profesionales, no solamente de la medicina, sino también de otras eh, eh, disciplinas, para que sepan ver este problema y sepan eh, aprender este problema y, no, y dejen de preguntarse si todavía existe? Esto no es un problema antiguo, esto es un problema real, eh, actual, y que nos está complicando muy mucho la vida, a pesar de que no es un tema que esté permanentemente eh, en discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. El próximo es José, y sería una de las últimas intervenciones ya. ¿Cómo les va? Bueno, este, un gusto saludarlos a todos. Eh, la verdad que esta es una experiencia nueva para todos este, y la quisiera valorar mucho. Eh, bueno, mi nombre es José Gasparini, yo pertenezco al equipo eh, nacional, equipo técnico, este, que compartimos, este, nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente hay este, miembros del equipo que están en Buenos Aires también. Este, como ustedes sabrán, bueno, Córdoba tiene una historia eh, larga en este tema, así que, bueno, aquí se ha constituido fundamentalmente durante muchos años este, este equipo técnico y este, quisiera, digamos, transmitirles justamente eso, de que formamos parte de un equipo que es multidisciplinario y que, este, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero, estoy especializado en gestión de calidad, y bueno, por, por lo tanto, me interesa mucho, no tan solo la comunicación al exterior, digamos, de todos los que estamos trabajando en esta temática, sino también al interior nuestro, o sea, en distintos sentidos, ¿no? Por un lado, me interesa mucho la digamos, profundizar en el tema del análisis de los procesos nuestros, porque muchas veces este, podemos identificar a través de los datos, sin duda tenemos que mejorarlos, digamos, cómo este, los este, tratamos y llegamos a determinadas conclusiones y poder este, de ahí planificar las acciones, nos, nos interesa mucho este, tener una mirada sistémica. Me pasa es que muchas veces, digamos, cualquier eslabón que, digamos, que no sea suficientemente fuerte, este, hace que después todos los esfuerzos que ponemos este, no se vean, digamos, reflejados en los resultados. Entonces, por eso me interesa mucho la comunicación interna. Digamos, me refiero a interno, no tan solo el interior, estoy hablando de nuestro equipo, sino, por supuesto, la capacidad que tengamos como comunidad digamos que estamos enfrentando esta problemática, este, tener esa capacidad de reinventarnos, de volver a este, digamos, de analizar nuestras prácticas y de estar este, permanentemente generando este, nuevas ideas, justamente valorando eh, los conocimientos de todos. Y yo creo que entramos en, una, en nuevas fases, no tan solo digamos por esto, este fenómeno que nos está ocurriendo y que ahora ha permitido de algún modo... Este, innovar en esta forma de comunicación, sino también de que están produciéndose, como se ha contado, este, fenómenos como del chagas rural, este, también bueno, el hecho de que va eh, a eh, tener una relevancia grande, digamos, lo que es la comunicación vertical, este, y bueno, y por lo tanto, tenemos datos que tenemos que llevarlos a la práctica. Ahí termino. Este, eh, llevarlos, digamos, al campo, al territorio. Bueno, este, espero que sigamos conectados de algún modo, encontremos un modo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, que fuiste el último, y todas las demás personas que participaron antes que vos con preguntas y a, la, a quienes participaron en calidad de disertantes. Eh, lamentablemente, vamos a ir, ah, lamentablemente, por quien se haya quedado con las ganas de. de de hablar, vamos a ir cerrando acá, eh, intentando hacer una síntesis, pero brevemente contarles dos cosas. Primero, eh, alcemos nuestros mates y brindemos, son las 12 menos 20 y te, somos 137 personas todavía conectadas aquí, así que eh, es un, un gran logro, yo creo, eh, les agradezco a todos la paciencia. Eh, también contarles que eh, las compañeras que están viendo cómo está la discusión en el, en el chat eh, llevan reunidas nueve páginas de, de intervenciones, así que contarles que bueno, esas nueve páginas serán pasadas en limpio, eh, ustedes habrán ido leyendo algunas intervenciones, otras no porque se van perdiendo, eh, intentaremos... Eh, Hacer después una síntesis lo más completa posible Que incorpore esas intervenciones para compartirlas Porque la, la idea es, eh, como decíamos al principio Estamos recién empezando eh, y con este conversatorio Inaugurando algo que queremos que, que, sea, que sea más formal más, eh, más sostenido en el tiempo eh, Que tiene que ver con estas discusiones en torno a la comunicación de Chagas eh, le digo a Sergio que lo de la educación claramente es otro súper tema que hoy, hoy quisimos dejarlo a propósito de lado No por prestarle importancia sino porque, bueno, no, no, no nos iba a dar para tanto Pero es uno de los componentes también claves que hay que pensar con, con seriedad y, y rigor Es una palabra que no me gusta pero de momento no me sale otra sí. Cálculo que me estarán entendiendo eh, entonces eh, vamos a Después de, del cierre de hoy Ahora en estos próximos minutos Vamos en los próximos días Compartirles el, lo que va a ser El borrador de este documento Que queremos elaborar Veremos la mejor manera de hacerlo técnicamente Para quien se haya quedado Con las ganas de intervenir pueda aportar a ese documento O corregirlo O enviar sus sugerencias Para, para poder llegar a, a algo una letra consensuada eh, y brevemente bueno eh, ver eh, sintetizar los principales temas de los que estuvimos hablando hoy eh, tienen que ver hubo fuerte énfasis en la cuestión del vocabulario de los términos que utilizamos para hablar del tema y de la mano de las palabras también pensar y repensar las imágenes porque como contaba Magalí, eh, no es solo la imagen de estar atentos a ver si pusieron en la nota del diario una vinchuca o eh, un, una cucaracha o cualquier otro bicho Sino también estas imágenes que reproducen una y otra vez, no solo errores sino estereotipos Estamos eh, remando el discurso del Chagas es un problema global, el Chagas ahora también está en las ciudades el no es solo un problema de vinchucas y seguimos reforzando esos mensajes o contradiciéndolos con imágenes de ranchos, ranchos en mal estado, campesinos tristes. Eh, y, y cuando sabemos que ni siquiera eso representa la realidad de nuestras zonas rurales, eh, entonces repensar eh, y dar el mismo valor, pensar que tienen el mismo valor las palabras como, como las imágenes que decidimos eh, utilizar... Y, y acá quiero detenerme en una, una observación que hacía una compañera Cecilia Mordeglia, del grupo que hablamos con hablamos de que ha tenido problemas técnicos eh, ella nos, nos pedía que, que hablemos de la no ingenuidad digamos, no podemos sobre todo quienes quienes, valora, quienes estamos preocupados y preocupadas por el tema de la comunicación, no podemos eh, tolerar <ríe> eh, o no podemos eh, quedarnos conformes con eh, una, una supuesta postura ingenua yo, Ay, yo no quiero discriminar pero sigo diciendo tal palabra no, no era mi intención eh, este, reforzar el estereotipo, la estigmatización pero sigo poniendo el mismo rancho horrible, restringido, eh, que casi se cae a pedazos eh, tenemos, como en el grupo de Chagas decimos y hablamos fuerte de la importancia de la dimensión política eh, son detrás de las imágenes que decidimos poner en nuestros mensajes De las palabras que decidimos decir o callar Hay decisiones políticas que tenemos que poner sobre la mesa eh, Y no, no seguir aceptando o conformándonos con, eh, con posturas ingenuas o, o, o, o que por distintos motivos prefieren no cuestionarse eh, no cuestionar la, las prácticas muchas veces muy arraigadas que, que tenemos. Eh, alguien hacía referencia en el chat a esta situación de eh, que, aún con la medicación que hay, con los métodos de diagnóstico, más allá que falte un montón, eh, solo el 10% de las personas en el mundo sabe que tiene chagas, solo el 1% accede a tratamiento. Y en ese enorme abismo, brecha que hay en los números, eh, la comunicación tiene mucho por hacer eh, Entonces eh, Bueno, eso le, le Nos da una, una responsabilidad enorme eh, Quiero destacar también eh, Esto Hablábamos de Se hablaba de participación De respetar, de ser respetados Y escuchados De, de poner sobre la mesa los sentimientos Y los deseos, muchas veces muy Subestimados por, por la la cuestión académica o científica biomédica, pero, pero poder poner sobre la mesa lo, los miedos, la, eh, las cuestiones más viscerales que implica el Chagas también nos van a ayudar a comunicar cada vez mejor en relación a eso también quería decir algo, así como a pipetear, a diagnosticar, a leer un electrocardiograma, a mezclar un insecticida, se aprende a comunicar bien, también se aprende. Y no cualquiera sabe hacerlo y es necesario, Y acá hay muchísimos ejemplos de eh, programas de chat que incorporan la comunicación como una pata más, o eh, distintos, bueno, el hecho de, de que exista desde el 2017 el programa, el grupo técnico número 6 eh, eh, de la OMS eh, da, da un poco cuenta de esa importancia que, que merece la, la cuestión de la comunicación y la, y la educación eh, Pensadas, que eso se habló mucho y lo quiero rescatar también No solo en la comunicación a la comunidad o a las personas eh, que tienen chagas sino también pensando en los equipos de salud, en las escuelas, en estas, el ejemplo, por ejemplo de las mesas de gestión que, que, que involucran a actores de los distintos sectores, digamos, si pensamos en comunicación y educación en Chagas es para los distintos actores involucrados, eh, y quería en ese sentido rescatar nada, una de las primeras frases que decía Magalí cuando relataba sus primeros contactos con el tema Chagas y cómo eh, Nada, la noté, porque ella, ella dijo, ellas hablaban de una problemática y yo me limitaba a hablar de una enfermedad. Creo que resume un poco lo que pasa cuando nos quedamos en una sola de las dimensiones de esta problemática tan compleja. Nos limitamos, nos fraccionamos, quedamos con el discurso partido y la vida de las personas que tienen Chagas o, o todo lo que implica el contexto de Chagas es mucho más que linchucas, tripanosomas eh, y órganos más o menos afectados. Eh, finalmente, eh, eh, finalmente eh, dos cuestiones. Primero, decirle a Sergio y a todas las personas, hoy estamos eh, celebrando, conmemorando o como corresponde a decir, por primera vez a nivel mundial y oficial, el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Eso es una señal y con eso se le responde a las personas que nos preguntan si todavía hay Chagas o si Chagas todavía es importante. El año pasado, por unanimidad en la Asamblea Mundial de la Salud, se decidió que esa fecha debía existir y ser oficializada. Eso no hubiera ocurrido si estuviéramos hablando de un problema que ya pasó, que afecta a pocos o que no importa. Esa es la señal y nuestra mejor carta para retrucar a quien nos pregunte si todavía es un tema importante eh, y una reflexión final con respecto a la, la intervención que decía Luis Eduardo refiriéndose a las complejidades de, eh, de los contextos donde se habla diferentes idiomas eh, pensando en la, las comunidades indígenas o en las poblaciones, los países y lugares donde hay comunidades migrantes en distintos países, eh, es un desafío enorme eh, e inmutable, pero también no subestimemos el desafío que nos implica eh, tratar de entendernos cuando hablamos el mismo idioma. Y acá cierro con la anécdota que ya muchos me deben haber escuchado un montón de veces, que, pero que para mí fue, eh, me marcó esta preocupación por la comunicación. Eh, una mujer en la zona norte de Santa Fe. Eh, en zona rural dispersa digamos, Viviendo en una casa de muy difícil acceso Ella me contó muy contenta Que eh, había tenido la oportunidad de hacerse el análisis Cuando estaba embarazada Le habían hecho el análisis de Chagas eh, Y eh, estaba contenta porque le había dado positivo Esa mujer y yo y el equipo de salud que habló con ella Hablábamos todos español Pero nadie le explicó, nadie se aseguró No hubo una comunicación eh, adecuada ahí al, Para explicarle a ella Que cuando nos hacen un análisis Para ver eh, si tenemos una, una enfermedad Una problemática de salud positivo No es buena noticia eh, Entonces eh, no, Cerrar mi, mi síntesis Con esta anécdota eh, Le paso la palabra a mis compañeras o, o si se me escapó algo O quieren aportar algo más y finalmente cierra, vamos a dar la palabra, pedir a, a Ricardo que, que cierre este evento. Gracias. Eh, eh, bueno, yo solamente eh, gustaría como reforzar eh, algo que dijo, eh, disculpen, que dijo Mariana, y también que eh, creo que María Alfonsina había hecho mención en reforzar... Eh, los espacios y el rol de los comunicadores y comunicadoras dentro de los equipos de salud y dentro de los programas operativos este, los programas provinciales de Chagas tienen eh, el referente o el componente que es eh, formación, educación y comunicación eh, estos años vino siendo un poco eh, eh, poco el trabajo eh, pero las chicas y el equipo de comunicación, educación y, e información, este, la verdad que hacen un trabajo inmenso eh, todos los días eh, por eh, mantener eh, visible la temática este, en, dentro de los programas y en provincias, este, no solo desde lo comun eh, comunicacional, sino también desde eh, esta dimensión de la educación y de la información eh, y en este sentido quizá también eh, reforzar por ahí un poco la idea de pensar eh, la comunicación, que si bien es importante, sumamente importante el tema de este, los eh, afiches y los trípticos y demás, pero también pensar la comunicación un poco más allá, alguien dijo este, romper estructuras, este, quizás eh, un poco con esa, esa, esa, esa frase que sirva también de pensar una comunicación participativa e integrada. Este, eh, nada, y esto, reforzar el rol de, de los comunicadores y los que trabajamos en comunicación este, dentro de los equipos de salud y dentro de los, de los programas también provinciales. Este. Gracias. Ricardo. Eh, yo voy a hacer unas breves palabras porque la, la síntesis que acaban de hacer entre Mariana y Ana me parece excelente, rescatando algunas ideas, este, ejes temáticos que se trabajaron o que se, que se aportaron. La idea de este, de este encuentro que era, eh, comunicamos para qué, tenía que ver con un, con un proceso que, que nos habíamos este, propuesto hacer, que es la de llegar hasta la construcción de de guías, así como tenemos guías para el tratamiento, guías para diagnóstico y para diagnóstico y tratamiento, guías de control vectorial. En Chagas tenemos queríamos este, plantearnos este, el, la idea de, de, de hacer unas guías de comunicación, no como para bajarle línea a nadie, sino como, como una propuesta de de una herramienta de trabajo que además nos permita a todos este, hablar un mismo idioma. Eh, por eso una de las iniciativas que teníamos a partir de esta, de esta reunión es continuarla y el para qué nos iba a dar el marco, el documento marco que nos haga pensar en, en las razones de la comunicación. Después íbamos a, seguramente a juntarnos para ver el cómo y empezar a, ver, a entrar en los temas más específicos, quizás más, más técnicos en algunos, en algunos aspectos, en algunas cosas. Creo que ha salido espectacular, eh, el, una propuesta que teníamos para, como cierre, o sea, un producto que esperábamos de esta reunión, era ese documento que a partir de las intervenciones de todos, de la capacidad impresionante de resumen que han tenido Mariana y Ana, y del fenomenal trabajo que están haciendo los compañeros fuera de cámara, diríamos así, viendo los, los chats viendo los aportes, tomando notas, a mandarles un borrador a todos los participantes para que construyamos este documento en, la, en, en un plazo breve, un documento común fruto de esta reunión. Eso es lo primero que quería decirles, pero básicamente mi función era cerrar y quiero que, para, para cerrar, me parece que lo es, es central agradecer. Cuando pensamos en la reunión dijimos dos horas, porque dos horas parece como un tiempo importante para estar sentado frente a una cámara, un micrófono, una pantallita chiquita. Peor este, aquellos que han tenido que hacerlo con celular, me parece que ha sido más, más traumático. Pero estar tres horas, esto es de heroicos militantes comprometidos con la causa y eso quiero agradecerles, la participación de todos ustedes. También quiero agradecer la participación de todas las la, aquellas personas que vinieron en un rol institucional, que también están presentes y han participado y han, han sido este, parte de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos por estar. Agradecerle a las autoridades del Ministerio de Salud, porque ratifico las palabras que ya se han dicho. Las vuelvo, las vuelvo a decir porque es una alegría que... Eh, el, este ministerio, primero que vuelva a ser ministerio y segundo que, que tenga como un eje prioritario la lucha contra la enfermedad de Chagas y apoyar todo lo que hagamos. Y tomo como ya oficial la propuesta de, del doctor Costa de dejar instalado este espacio como un espacio de trabajo este, colectivo en el que seguramente van a ir surgiendo no solo lo que nos propusimos en comunicación, sino un, este, un montón de cosas que podemos compartir. Eh, por último, y para terminar, eh, quería decirles que para qué comunicamos, ya lo han dicho ustedes, del mucho mejor que yo, pero algo que yo tengo muy claro en, en mi rol de, de referente temático de, del Programa Nacional de Chagas, tengo muy claro es que... Muchísimas cosas podemos hacer, muchísimas cosas podemos hacer en la comunidad, entre los trabajadores, entre los técnicos, los científicos, entre todos nosotros los que estamos ocupados y preocupados por el Chagas, pero si esto no tiene una presencia fuerte en la agenda política, eh, con este, participación de los ministerios, de la, leg la legislación, eh, nosotros nos va a faltar una pata fundamental que es la pata de las decisiones, y la pata de los presupuestos. Por lo tanto, creo que una de las áreas en las que nosotros tenemos que comunicar fuertemente es hacia las instituciones y hacia los, eh, hacia los políticos. Bueno, entendí la indirecta. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. La verdad, una alegría tremenda. 12, hemos concluido somos 119 personas que soportaron hasta el final, muchas gracias a todos aplausos, aplausos